Bienvenido. Estás en el video de presentación de TeachUVIP. Me presento, mi nombre es Delia, soy parte de la plana docente en TeachUVIP. En esta oportunidad seré tu guía. Prepárate para la aventura. ¿Estás listo? Vamos. Información Es, Teach VIP. es una idea que surgió como proyecto, trabajado en grupo junto a mi colega en docencia, que más adelante os lo presentaré. ¿Qué ofrece Teach VIP? En este proyecto ofrecemos servicios de asesoramiento, tutoría y aprendizaje en el rubro académico, tecnológico y artístico. Por lo tanto, esto nos convierte en una institución educativa privada de amplio rendimiento. Asesorías brinda you VIP. Las asignaturas en nuestra institución se dividen en materias como matemáticas, lenguaje, inglés, informática, ensamblaje, canto, teatro. También como extra brindamos asesoramiento en tareas. No hay que negarlo. La gran mayoría de nosotros como seres humanos nos hemos llegado a topar con tareas que para nuestra mala suerte no resultan ser tan sencillas de realizar. Esto puede suceder por más de un motivo. Teach you VIP está para cambiar tu mala racha por una calificación óptima. Monografías o tipeos Es usual que las personas nos atasquemos de asuntos pendientes, al punto de prácticamente quedarnos sin tiempo para algo que podría considerarse sencillo como las monografías o tipeos. Para esto, en Teach UVIP estamos dispuestos en brindarte una mano amiga para facilitarte el trabajo. Edición de fotografía y videos. Puesto que la fotografía y los videos son la base para cualquier tipo de proyecto que se quiera realizar en el mundo digital, cuentas con Teach UVIP para instruir Marketing digital. En caso de que poseas alguna empresa, marca o publicidad para mostrarla ante el mundo, nos tienes a nosotros para ayudarte a difundirla. Asimismo, otorgamos asesoramiento en creación de páginas web. Si por otro lado, tu interés está en aprender a hacer uso de esta útil herramienta, no dudes, de VIP es tu mejor opción. Útiles escolares cuesta además contar con los mejores recursos para un buen aprendizaje. Como en los útiles escolares, en TeachUVIP podrás encontrar los adecuados para un buen emprendimiento académico. Plana docente colega en docencia, su nombre es Oscar. Se ocupa de las materias como matemáticas, lenguaje, ensamblaje e informática. Seguidamente estoy yo, como ya os dije mi nombre es Delia y me ocupo de las asesorías de inglés, canto, teatro, edición de fotografía y video tareas, monografías y marketing digital. Membresía VIP Desde ya queremos aclarar que no involucra aspecto monetario, es decir, es completamente gratuito. La usaremos con la finalidad de diferenciar al público que forma parte significativa en este proyecto y canal del público que es general, reciente o nuevo. El requisito, repetimos, no monetario, para diferenciarte del resto del público y eso sí, obtener muchos, pero muchos beneficios, es primeramente estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto concurrir mucho a nuestro contenido que en este caso serían nuestros videos segundo y último requisito sería seguirnos e interactuar, es decir, dar like, comentar y compartir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y claramente YouTube, son todas las que estás viendo en pantalla y que también dejaremos en la cajita de descripción. Dicho esto, ahora sí, daremos paso a los beneficios de hacer todo esto, porque claro, todo tiene su recompensa. Número 1. Ofreceremos la opción de obtener ofertas, promociones y descuentos en los servicios que nuestros miembros VIP solicitan. Número 2. En caso de que tengas una idea, propuesta o pedido, lo tomaremos en cuenta para algún próximo video. Número 3 definitivamente recibirás saludos especiales en los videos. Eso sí, la probabilidad de esto aumenta mientras más interacciones hagas. Y no olvides etiquetarnos en caso de que compartas nuestro contenido. Así sería una forma más efectiva de asegurar tu saludo en un próximo video. Número 4. Cada cierto tiempo crearemos diseños, por ejemplo, fondos de pantalla, personalizados, únicamente para nuestros miembros VIP. Otros diseños libres, es decir, para los que no son miembros VIP, tendrán también disponibles algunos diseños no personalizados a través de Pinterest. Así que si deseas echarle un ojo a los diseños, te recomendamos que nos sigas desde ya para no perderte de ningún diseño que pueda resultarte agradable. Número 5. Los miembros VIP podrán disfrutar de contenido exclusivo a través de la mensajería directa de Instagram y los estados de Facebook. Número 6. Si nuestro miembro VIP dispone de un canal de YouTube, es decir, es YouTuber, habrá la posibilidad de que nosotros reaccionemos a su contenido con la finalidad de ayudarle a expandirse. Número 7. Podrás participar y aparecer en un video nuestro en caso de que solicites personalmente alguno de nuestros servicios mencionados anteriormente. Número 8. Crearemos concursos y dinámicas a través de nuestras redes sociales ya mencionadas, donde los miembros VIP podrán participar y obtener más oportunidad de ganar que el resto de participantes. Número 9. Si el miembro VIP es creador de contenido cómico, en otras palabras creador de memes o momero simplemente, podrá enviarnos su mejor meme y en caso de que nos guste lo compartiremos juntamente con sus créditos respectivos. Número 10. Los miembros VIP podrán añadir más beneficios a esta lista, constantemente. Este es un conjunto de 10 beneficios, así es, 10 beneficios que como ya se mencionó, será únicamente para los miembros VIP. Inversiones y pagos ¿Cuánto hay que invertir en Teach UVIP? De primera, queremos informar que los pagos se darán únicamente en caso de que gustes obtener alguna de las asesorías que mencionamos en un principio, puesto que está muy claro que no hay mejor inversión que en la educación. Por lo que preferimos elegir un precio totalmente accesible para todos los bolsillos, ya que en Teach UVIP estamos siempre a favor del cliente. Dicho esto, podemos concluir que cuando hablamos de un precio accesible, nos referimos a nada más y nada menos que a 10 soles. Exactamente, 10 soles. Esto incluirá tanto la asesoría y el horario de su preferencia. Resumen de la presentación En caso de que te haya despertado el interés en nuestros servicios, aquí tienes el resumen de lo que se trató en el video, junto a nuestras redes sociales y nuestros medios de contacto directo como Whatsapp y Gmail. En caso de que desees más informes, por favor, contáctanos. Y es así como finalmente concluimos este video de presentación. Se te agradece infinitamente que te hayas quedado hasta esta parte. Y ya lo sabes, espero volver a encontrarnos en un próximo video, así que hasta la próxima.